Creo bueno, que como todo buen político supo responder y eh, evadir algunas tiene respuestas. Tiene muchos niveles, muchachos. No lo había escuchado así, eh, tan... Y qué entrevista muy buena la de Yerjan, la antigua. Eh, y me luce una cierta madurez para su juventud. Y eso es importante para lo que será en el momento que le corresponda lo de él aspire. Pero se manifiesta real, realmente la seguridad, la pasividad y sobre todo el carácter confiado de que se reunificará. Y eso fue lo que, lo que está pasando. Al salir reinaldo como sentido de traición, se reunifica hacia el otro sector. Eso es indefectiblemente así. Sí, eh, siento que no fue honesto cuando se le preguntó qué opinaba sobre la división real que vive el Partido de la Liberación Dominicana y que dice que no reconoce ninguna división. ¿Cómo es posible que él, estando dentro del partido, siendo hijo de uno de los ya líderes los del, ataque. De, del partido de la liberación dominicana, estar en medio de toda esta turbulencia peledeísta que se vive y que nosotros los dominicanos también de alguna forma somos afectados, él dice que no las reconoce, pero está bien, seguro él no sabe que eso está pasando. Eh, ahí también que resaltar que se unificará en torno, tal vez, a estos que van saliendo a un candidato, a Leonel Fernández, pero esto no quiere decir que habrá unificación dentro del PLD. Se irán sumando a esta precampaña o a esta candidatura del doctor Leonel Fernández, pero el danilismo, aún con uno que quede, si es con, solamente con Gonzalo, estarán así, porque van a dar la batalla, van a dar la pelea como lo han estado dando y continuando marcando esa diferencia y esa división que hay dentro del PLD. Tenemos una llamadita, Fulvio. Buenos días. Buenos días, Carolina. Buenos días. Mira, muchacha. Tú estás hablando de un macho de hombre muy serio. El PLD no está desunido. No, no. Estamos esperando una sola decisión. Con Lionel, el día 6 de octubre... No, pero usted se relaja. Ahí va a matar todos los bella junto con Lionel. Y los danilistas no van a estar. No como cuidado muy estupendo. No, no, con lo tanto yo nosotros no? Los no, lo danilistas no. lo, lo danilista van Pero a estar. Pero una ahí. preguntita. Como queda un candidato nos vamos todos a ese. Que usted dice que los leonelistas van a estar ahí. Entonces los danilistas no están ahí. No, claro también. No, era él, eso no, no. Hay, vamos a, vamos a, a decir las cosas gustó, como son. Carolina, El PLD está dividido. A mí lo que me gustó de esta entrevista. ¿Cómo es posible? Breve entrevista. qué hará Leonel con la juventud. ¿Qué, ¿Qué dijo? Él dijo, no, no, no, eh, oportunidades para los jóvenes, desarrollo para los jóvenes, dijo él. Ahora, ¿qué hizo Leonel en los 12 años para la juventud? Bueno. El bueno. PLD ha gobernado 20 años, más de, una, dos generaciones, más de dos tres, décadas. Más de 3 mil becados profesionales. Imagínese usted, la las condiciones que se encuentran hoy los jóvenes, el 58% sin trabajo, más del 70% se, entonces, quiere ir en del estos país, años. se quiere ir del país, se quiere ir del país no tiene esperanza y son 20 años, ¿qué tienen que ofrecerle? ¿Qué más tienen que ofrecerle? ¿Qué más quieren? Si ya han sido y no han podido hacerlo. No nada. se le dio continuidad a Fulvio, pero la prepara desde el 96... ¿Saben lo que es eso? Un desde estudio el 96. del PNUD, de Francis, que habla de 500 barrios de República Dominicana, de las principales ciudades de República Dominicana, donde hay más de 600 mil jóvenes que prácticamente no hay cómo recuperarlo. Los niños. En mira, estos 20 años. Mira, no es casual de la República Dominicana, y eso hay que entenderlo. El propio Banco Mundial establece que el desarrollo de los jóvenes en América Latina permanece igual que hace 50 años. Yo lo dije aquí y es que depende mucho de la estabilidad o el respaldo por parte de sus padres. Son muy pocas la, las influencias a utilizar por cualquier joven para salir del de estado de letargo en que se mantiene. porque Cuando tú le proporcionas pescado para que coma hoy, y no le proporciona mecanismo de pescar para que coma siempre, tendremos esta realidad, pero esto no es exclusivo de estos tiempos. Ahora bien, lo que yo advierto es el retroceso que hemos tenido en estos últimos tiempos, porque desde la inclusión a la universidad, a la escuela y a la promoción de la especialización de Tantos miles de jóvenes dominicanos con becas por el Estado dominicano. Eso no fue implementado por Danilo. Eso viene desde aquel momento cuando se empezó a institucionalizar. Y eso hay que debérselo a él. Bu buenos días. Sí, buen día. Gracias. Ah. No, el único partido coherente ha sido el PLD. Mira, El PLD, Leonel tenía el culo del tiempo. Ahora tienen acerca del acusador. Y encima de eso, Dios les fue que negó el 4%. Él decía que es dinero para qué ¿Y la qué gente? tú estás haciendo con el 4%? Se lo están robando todo ahora. Ajá, ¿y quiénes son? No son los televidentes, que lo están robando. Bueno, pero, pero el, háblenlo. Eso es manado, ¿no? Háblenlo, eso no es así. Pero que háblenlo, es TVI, que Pero lo precisamente... Robando, comenzó al revés. Pero precisamente, háblalo. O sea, porque lo que se le dio a hacer aquí fue eh, comenzar con los profesores. A lo, a la de la ah, vida, no, espérate. Porque primero se... Y los profesores no están ganando bien. Es lo que yo entiendo? Mira, mira. No, tal vez se pre refiere a la preparación. No, pero los profesores son. Yo no creo que los profesores se quejen con Lo que están. sí es cierto es que nosotros, como país, tenemos una deuda social acumulada pero, de mucho, claro, mucho, mucho años. Pero hay años. que saberla. Eh, vamos enfocar. a suponer, desde el 96 para acá, antes de entrar el gobierno de Leonel Fernández, la República Dominicana, desde su fundación, ha sido víctima del ultraje, del robo de diferentes invasiones que a través es que de la historia propia hemos tenido la república dominicana como otros países cierto entonces a raíz vamos a decir de la historia reciente 96 para acá nos ha gobernado el pld sea quien sea porque es el pld es el partido de la liberación dominicana intervenido eh, en, una, en un periodo por eh, hipólito mejía los resultados cuáles son no nos han resuelto un solo problema igual si fuera el prd o el prm que Hubiera tenido estos años de gobierno y tuviéramos la situación. No importa si es, si es fulano, fulano. O sea, ese ese partido de gobierno que tiene 16 años en el Estado Dominicano y no nos ha resuelto un solo problema. Esa es la realidad a modo general. Tenemos que, vamos a unos mensajes de WhatsApp que tenemos por acá. E iniciamos con eh, 7978 que nos dice... Buenos días para todos. Fue un robo descarado lo que hicieron los ejecutivos de MUNE a sus ahorrantes. Pero el que se oculta de la verdad, la mentira lo dilata. Tenemos esta imagen que nos envía Jockey Galán de nosotros acá del programa que está en sintonía. Muchísimas gracias para ti eh, en la Caperuza 2. Excelente. Gracias corazón. Continuamos eh, con Juan Tomás que nos envía esta información que más adelante en la pausa vamos a estar leyéndola para, para, comentarla. para comentarla. Muchísimas gracias. Y tenemos a que termina 6516 que nos dice buenos días mis amores. Muchísimas gracias. Buenos días para usted y para todos los que nos sintonizan. Vamos a una breve pausa.